se trata de Héctor Luis Jiménez residente en el sector Santa Ana quien se encuentra recibiendo atenciones médicas en el hospital público San Vicente de Paul de esta ciudad de San Francisco de Macorís. me dio así estaba así y no me robó nada no me nada de robo no nada. No, no me robó nada no me robó nada y no me robó nada y no me robó nada bueno, se ah, me pide, me pidió un pie. ¿Dónde fue A fin cual, fin de en la cualay. en la, semana, la, semana, la, semana. ¿Qué, la Cómo Que tú le pidas la de No, como que que yo cómo. una empresa. ahí su noticiero regional. Robinson Palanco.